Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Eh, antes de empezar con el vídeo, eh, quiero decirle a la gente de la prensa y niños rata, por supuesto, y youtubers piperos, eh, que eh, cuando lleguen a la punta de... así como si fuera el camino, ¿sabéis? Cuando Goku murió y tuvo que ir a... para ir a entrenar nuevamente, <risa> tuvo que recorrer un camino muy largo eso, es... Eh, con la forma del cuerpo de un dragón eso es básicamente es la forma eh, bueno, el tamaño es más grande todavía de la anaconda del titofil así que por favor cuando lleguéis a la punta eh, no olvidéis de limpiar también los huevos eh, con vuestra propia boca y a partir de ahora verdadera toxicidad amigos como veo que hay muchas personas evidentemente como dije en muchos vídeos niños ratas gente de no tiene por qué ser niños ratas todos eh, pero sí gente de playstation que ahora están en equipo y evidentemente tienen que buscar ese sitio donde poder preguntar por cosas que a lo mejor en otro momento pues no eh, preguntarían, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Por qué me veo yo así? Vamos a intentar responder a unas cuantas preguntas que me parecen un poquito de perogrullo, pero bueno, eh, vamos a intentarlo. Vamos a empezar con esta, por ejemplo. Pregunta, ¿es recomendable comprar en el EVA y no hay riesgo de banea? ¿De, de que te baneen la cuenta? ¿Aviso? que tiene mucho miedo con que le valen la cuenta. Y todo esto se debe a una cosa. Y la voy a decir ya. Xbox no es Playstation. Y no os va a permitir ni una. Pero ni una. ¿Vale? Sobre si es eh, en Eva, o cualquier... Mmm, portal autorizado, autorizado para poder vender este contenido en Eva. Uh, había otro, hermano, no me acuerdo del otro ¿cómo se llamaba. Ay dios. Bueno, Leti Shops, por ejemplo, no también. Uh, también hay, hay otros, pero todos son oficiales. Ninguno ahí extraño o raro que os hayáis encontrado por Internet, ¿eh? Nada de eso. O si no, os banean. Y dad gracias que no estáis en Nintendo. Porque el Nintendo es que... el Nintendo os banean, pero para toda la vida, ¿eh? O sea, ya no podéis utilizar ningún sistema de Nintendo. Así de tasa son los de Nintendo con... Con este tema, con, con estas cosas, ¿eh? Y equipos Xbox no, no es exactamente lo mismo, pero tampoco lo tolera. PlayStation, hagan lo que le, le dé la cara. De hecho, la PlayStation 5 ya, ya se puede piratear. Aquí. Hola, quiero comprar un disco duro para mi 360. Vamos a ver, los discos duros de la 360 vienen acoplados a la parte... De arriba, eso en principio. Yo buscaría, en todo caso, eh, si, si lo que quieres es expandir tu memoria, buscaría pues, el, el acople de memoria que, que, que más memoria tengas. Y si puedes conseguirlo en una pues, tienda de segunda mano. O sea, un sitio donde puedas comprar eh, si, hay muchas tiendas especializadas en Madrid que te hacen los pedidos y que, bueno, que podéis comprar. Dos canales eh, que, que siempre están... Bueno, un, uno de ellos que sí que os puede ayudar sería el de SpineCard. Spine ese eh, os puede ayudar, por lo menos en, el, en alguno de sus vídeos he visto eh, recomendaciones para, para el que quiera comprar ese tipo de cosas, porque son... Ya periféricos que ya no se va, no lo vas a encontrar en el game, ni mucho menos. Aquí hay otro que pregunta por sobre el disco duro. Y que, ¿Cuál es el que les recomienda? Bueno, si es un Xbox One, fat, a la serie C, hasta la serie X, cualquier disco duro. Cualquier disco duro es compatible con con xbox porque es prácticamente es un ordenador lo que tienes aparte de una consola cualquier marca cualquier evidentemente si es una marca si la marca es de xbox la propia la misma marca la que te está vendiendo eh, la memoria externa va a ir perfectamente por cierto una cosa vais a necesitar un ordenador en el caso de que fuera una memoria externa pero que no sea de microsoft para, eh, digamos, recete, formatearlo en FAT, FAT32. Si no, no podréis ni grabar ni nada. Sigamos. Aquí un muchacho eh, se queja amargamente sobre que su cenicese se sobrecaliente. No, no que se sobrecaliente. Que dice que estaba caliente. Que dice que es muy anormal. Bien, en la foto, vamos a ver la foto. Aquí veis la foto. Eh, ¿Cuál es el fallo? Bueno, el, el, el fallo, el primer fallo, es la memoria externa. ¿Vale? No te preocupes si se sobrecalienta, si se calienta y se sobrecalienta mucho, es que, la, es que desde luego es muy mala la memoria externa. Por otro lado, eh, no te has parado a pensar por un momento que en el momento en el que tú le has conectado esa eh, memoria externa es la propia consola la que sirve de la que le suministra energía a la, a la memoria externa está haciendo mucho trabajo es diferente por ejemplo una, una memoria externa que tenga un cargador que vaya a la fuente de alimentación, a, al enchufe, que no sea la consola la que alimente eh, el periférico, sino la consola se calentará. Y suerte que es una Xbox y no una Playstation, porque si no, entonces ya saldríamos en llamas todos. Y aquí ya con el tema del Internet, mira, aquí hay... Tres cosas que pueden ocurrir con el Internet. Aquí hay una persona que se queja amargamente también por el Internet. Vale, vale, va, va. Si te has comprado un cable muy bueno para poderlo poner con el router, llama a tu compañía de Internet porque se ve a tu compañía de, de telefonía donde tú estés suscrito porque puede que te estén timando. Puede que necesite que vaya un técnico o algo incluso. Luego hay aparatos, eh, me enseñan enseñar este, bueno, ¿por qué? porque tiene como una antenita, ¿no? Es, que son repetidores de wifi y que los puedes ir conectando. Hostia, siempre me olvido. Tengo uno aquí. Tengo uno aquí. ¿Veis? Este eh, se enchufa. Las tres luces tienen que estar encendidas. Y desde aquí sacas el cable de.. Internet para conectarlo con tu consola lo puedes poner en cualquier parte de tu casa ¿qué es lo que hace este aparatito? lo que hace es un repetidor de señal de wifi repite la señal que produce tu router dándole internet a cualquier aparato de, o en cualquier parte de tu casa es una manera también de repartir el wifi por toda la casa si por el contrario lo tiene al lado del router, solamente hay dos, dos posibles errores. Uno, que sería grave, que sería que eh, una pequeña piececita del tamaño de la cabecita de Windy, windy Huesos, Windy Schools. Lo vamos a llamar Windy School. Pues del tamaño de, de, de eso, que es el.. El, la antena de wifi que tiene las consolas unas mejores otras peores la de la xbox es bastante buena sobre todo la de la Series x la de la Series x y la de la xbox one es que no me puedo quejar de verdad bueno pues eso sería lo más grave no en verdad que, se, que estuviera estropeado eso pero yo tiraría más porque fuera la la compañía en todo caso, una manera sencilla de comprobarlo es ver cómo funcionan otros dispositivos eh, móviles, eh, ordenador, etcétera, etcétera. Y ya está. Ando en busca de compas, buena onda, que quieran jugar y te enseña los juegos. Bueno, muy bien. Chasti. Eh, bueno, me quiero comprar el gol, pero... Lo del gol de 6 o 12 veces, mira, si quieres escatimar dinero, no nada, ni... gástatelo en 12 meses por lo menos. El gol. Yo te diría, pues, el Game Pass Ultimate y vale, pero como veo que tú lo que quieres es ahorrar y ahorrar, pues 12 meses, o sea, sí, 12, un año y ya está. Tengo la serie S y me de... porque aparte son ju... los juegos del gol, son juegos que van a ser para ti siempre. Incluso aunque no tengas ya el gol. Pero como el gol ya te lo ha dado, ya el juego es tuyo. Bueno, tengo la Series S y me demora demasiado en entrar a plantas contra zombies. Ah, bueno, eh, los problemas con electro Rate Arts. Bueno, pues bueno, vamos a ver si siguen con los problemitas. Banda, ¿saben por qué no me deja grabar la cuenta si tiene dinero? Comprar ¿Comprar la cuenta si tiene dinero? Pues porque no tendrá dinero. Pero, pero es que te lo están diciendo. Elige otra forma de pago. Y por cierto, no... Intentad, por favor, no poner Intentad... Vale que aquí no hay ninguna información, pero intentad no poner eh, ciertas capturas y ciertas... ¿Vale? Porque a, a otro que he visto antes se le ha visto... Eh, el de como quien dice. Pero bueno, vamos, a ver. Hola gente, ¿alguien sabe cómo solucionar esto? Bueno, pues sale Fortnite. ¿Lo ves? Que es, que, es que sale tu... tu eh, ya no... Ni, sino alguien... El, el, el nombre. En definitiva lo que ha hecho es... Eh, hacer una captura con su móvil... Eh, eh, con el nombre de su amigo hablándole y tal y pregunta hola gente, ¿alguien sabe cómo solucionar esto? Bueno, pues okay. ¿qué pasa? que el Fortnite, instalación detenida, ¿qué hacemos? ¿Cancelar todo? ¿Reanudar todo? Reanudado, ¿no? Que lo reanudes, coño, que lo reanudes. Bueno, ahora vamos a, a hablar ya del Elden -El -El Ring. Elden El -El Ring... Güey, eh... no he pasado ni un minuto, güey. O sea, no mames, espérate. O sea, con todo respeto, carnalito. Chingas a tu madre, güey. Es un juego entretenido hasta no poder más. Es como pacharle horas y horas y horas y horas. Un mundo abierto enorme. Es eh, una delicia ver todos los paisajes, los enemigos. Eh, es grandioso, como diría, incluso mejor que los Dark Souls, porque no, los Dark Souls, tú, la mayoría eh, no son mundos abiertos, por supuesto, son más cerraditos, ahí con sus calabozos y sus corredores y todo eso. Pero, eh, el Ring es un juego de mundo abierto, totalmente abierto desde luego, y donde vais a vivir una experiencia increíble. La prensa, que diga lo que quiera. Ah, sabemos por qué, por, qué, por, qué, por qué redoblan las campanas, ¿no? O por quién redoblan las campanas. Y básicamente uno que ya tiene ya unos añitos y un poquito de criterio decide pues al final pues como no podría ser de otra manera elegir equipos. Pues nada amigos, eh, espero vernos en el próximo capítulo eh, de Toxic Game Channel. Os voy a dejar un par de chorraditas así gratuitas. Eh, para ustedes si puedo, ahí, antes de terminar el vídeo así que os dejo con ellas y hasta la próxima, amigos es que los golpes, es que si tú vas a 120 por hora te golpeas con otro coche, apenas se nota si tu coche va a 120 otro coche va a 120 y te golpeas de forma ligera, o le das por atrás o un poco de lado y ya es la misma velocidad no pasa nada Tampoco pasa nada. O sea, no pasa nada. Yo me he dado 120 por hora en la M50. Eh, he hecho una maniobra, no he visto un coche. Eh, le di con el borde del, del paragolpe. Mi coche era. El coche que tenía en ese momento era un Corsa. Es un Corsa, es un coche pequeñito. Pequeño. Es soviético. Este perro com Shazumari que ele restabelecer a União Soviética e para ele o é o culiado adoptado seu símbolo para recrutar a más pessoas com os seus mesmos ideais simplesmente um comunista nato. But swimming in the rain is a hundred times more fun than swimming on a sunny day. <laughs> <laughs>